A veces pensamos que no seremos capaces de alcanzar nuestros sueños, que se encuentran tan lejos que nunca llegaremos a ellos. Y es que son tantos los obstáculos que se presentan en el camino, que pensamos que tendríamos que ser personas superdotadas o con mucha suerte para poder alcanzar nuestras metas. Pero no es así. Para demostrarlo les contaré un relato, El Jarrón Azul. El Jarrón Azul es una historia dedicada a todas las personas que nunca se dan por vencidas. Aquellos hombres y mujeres cuyo coraje, persistencia y sentido de responsabilidad no les permiten desistir nunca de las tareas que les encomiendan. Es un relato emocionante que muestra los obstáculos que se presentan frente a nosotros y nos ponen a prueba día con día. Nuestros personajes te llevarán a descubrir el tipo de persona que tendrás que ser para lograr tus metas y convertirte en un verdadero triunfador. Nos encontramos en las oficinas de una de las más importantes empresas madereras de Estados Unidos. Se trata de la Ritz Logging Lampage. Como todos los días, los empleados de la empresa cumplen diligentemente con su responsabilidad. Recorremos sus pasillos, nos topamos con el personal administrativo, con los contadores, los vendedores y las secretarias. Vamos de oficina en oficina y contemplamos las actividades diarias de una empresa exitosa. A la cabeza de todos ellos se encuentra el presidente y fundador de la compañía, el señor Alden P. Rick, mejor conocido como Capi Rick. Buenos días, señores. Como todos los lunes en la mañana, se encuentra en una reunión con dos de sus principales colaboradores, los señores Skinner y Matt Peasley. Shh. Ahora mismo discuten una situación laboral. Skinner, ¿eh? ¿tienes un candidato para la sucursal de Shanghai? Siento decirle que no, señor Ricks. Todos los empleados que tengo bajo mis órdenes son jóvenes demasiado jóvenes para esa responsabilidad. ¿Qué quieres decir con demasiado jóvenes? Bueno, el único a quien yo consideraría competente para ocupar el cargo sería Andrews. Y él apenas tiene 30 años. ¿30 años? Pues si mal no recuerdo, yo empecé a pagarte un sueldo de cien mil dólares al año y a confiarte la responsabilidad de 2 millones cuando apenas tenías 28. Es cierto, Capi, pero Andrews... Bueno, aún no hemos puesto a prueba su competencia. Skinner. No alcanzo a entender por qué no te he mandado al diablo. ¿Dices que todavía no lo hemos puesto a prueba? ¿Por qué tenemos aquí a gente que no sabemos lo que puede hacer? ¡Contéstame! Y métete esto a la cabeza. El mundo de hoy es el mundo de la juventud. Sí, Katy, pero. Se... ¡Nada! A ver, Matt, ¿qué te parece Andros para el puesto de Shanghai? Mm, lo creo capaz. ¿Y por qué? Porque lleva suficiente tiempo con nosotros. Tiene la experiencia necesaria. ¿Y crees tú que también tenga el valor necesario para asumir la responsabilidad? Eso es más importante que esa experiencia que Skinner y tú consideran como lo más esencial. Bueno, de eso nada puedo decirle, pero me parece que tiene energía e iniciativa y personalmente me parece agradable. Bueno, Matt, antes de mandarlo tenemos que convencernos de que efectivamente tiene energía e iniciativa. Y sobre todo si la tendrá cuando sea necesario que tome una decisión de urgencia estando a 6.000 millas de distancia de sus jefes. Eso es lo más importante, muchachitos. Tienes razón, Capi. Y creo que es usted quien debe hacer la prueba. Estoy de acuerdo contigo, Skinner. Yo lo pondré a prueba. El próximo representante que mandemos a Shanghai tendrá que ser un luchador que no se dé por vencido. Ya hemos tenido a tres que resultaron ser un fracaso y de esos no queremos más. Sin decir otra palabra, Capi se reclinó en su sillón giratorio y cerró los ojos. Matt y Skinner, viendo que Capi se disponía a planear la prueba, se retiraron en silencio para dejarlo pensar. Pero esta vez, el destino no permitió dejar en paz a Mr. Riggs en sus reflexiones por mucho tiempo. En unos minutos, el teléfono sonaba. Dígame, señorita Robbins. Señor Riggs, está aquí un joven que se llama William Peck y desea verlo personalmente. Ay, bien. Parece que nunca podré concentrarme. Dígale qué pasa. La secretaria condujo al visitante a la oficina. Al acercarse a la silla, frente al escritorio, Kathy notó que el joven cojeaba un poco y que el brazo izquierdo lo tenía amputado hasta el codo. Sin embargo, esto no le sorprendió. ...pues de inmediato notó que se trataba de un veterano de la guerra. Señor Riggs, mi nombre es Peck, William E. Peck. Le agradezco mucho que me reciba. Bien, ¿en qué puedo servirle? He venido a que me dé usted trabajo. Mm. <risa> ¡Que le dé yo trabajo! Habla usted como si tuviera la seguridad de obtenerlo. Ciertamente, señor Riggs. Yo sé que usted no me lo negará. ¿Y por qué piensa eso, señor Peck? ¿Acaso cree que lo haré por lástima? Claro que no. Eso nunca. Verá usted, yo soy agente de ventas y sé que puedo vender cualquier cosa que tenga algún valor, porque lo he demostrado durante cinco años y quiero demostrárselo. No dudo que sea cierto. Pero dígame, ¿acaso sus limitaciones físicas no son un impedimento? No, señor Rix, de ningún modo. Lo que me queda de cuerpo está sano, sobre todo mi cabeza. Puedo pensar y escribir, y aunque o puedo ir tras un periodo más rápido y más lejos que la mayoría de los que tienen dos piernas buenas. Así que, señor Rix, tiene un trabajo para mí. —No, lo siento, pero la verdad es que yo estoy jubilado. No tomo parte activa de la administración de este negocio. Aquí simplemente tengo mi oficina para despachar mi correspondencia particular y atender asuntos personales. A quien debe ver es al señor Skinner. —Claro, el señor Skinner. Sí... Ya lo vi, pero por el modo en que me habló, creo que no le simpaticé. Además, eh, me dijo que por el momento no había suficiente trabajo. Yo estaría dispuesto a aceptar cualquier empleo. Puedo escribir a máquina rápidamente con una mano. Puedo llevar la contabilidad y puedo hacer cualquier trabajo de oficina. ¿Y le dio alguna esperanza? No, señor. Ninguna. Entonces haga esto. Mire, le voy a dar un consejo. Acá entre nosotros. Vaya a ver a Villerno, el capitán Matt Peasley quien dirige los transportes marítimos de esta empresa. Sí, ya hablé con el capitán pisley Me trató con mucha amabilidad y me dijo que con todo gusto me daría un puesto. Pero igual que el señor Skinner me dijo que por ahora el negocio atraviesa por duros momentos y que no era posible contratarme. Bien, amiguito. Entonces, ¿para qué viene conmigo? Porque quiero trabajar aquí, en esta compañía. No me importa de qué. Si me dan un trabajo que pueda hacer, será hecho mejor que nunca. Y si no puedo hacerlo, renunciaré voluntariamente para evitarle la molestia de despedirme. Sorprendido por la actitud del joven Peck, pero disimulando su admiración, Capi oprimió un botón en su escritorio y en un momento entró el señor Skinner. Oye, Skinner. He estado meditando el asunto de enviar a Andrews a la oficina de Shanghai y he llegado a la conclusión de que tenemos que tomar el riesgo. Esa oficina está a cargo ahora de un empleado menor y es preciso nombrar cuanto antes a un gerente. Así que haremos lo siguiente. Uh -huh. Vamos a mandar a Andrews en el próximo... ...que le des una oportunidad de demostrar lo que puede hacer. <ríe> Hazme ese favor, Skinner. Solo ese favor. Muy bien, señor Ricks. ¿Ha convenido con el señor Peck el sueldo que ganará? Ese detalle te toca a ti, Skinner. No es mi intención inmiscuirme en tus asuntos administrativos. Gracias, señor Ricks. De nada, muchacho. Pero no creas que porque he intervenido ya tienes tu porvenir asegurado. No. Eso tendrás que labrarlo y tendrás que comenzar muy... Y por si no lo sabes, estas son las reglas. La primera vez que metas la pata te amonestarán. La segunda te suspenderán por un mes para que reflexiones. Y la tercera, quedarás fuera de esta organización. ¿Me he explicado claramente? Sí, señor. Todo lo que yo pido es un lugar en la línea de combate y le aseguro que pronto me haré merecedor de su confianza. Muy bien, muchacho. Comenzarás mañana. El señor Skinner se encargará de comunicarte cuáles serán tus tareas. Muchas gracias, señor Rix. Muchas gracias, señor Skinner Pasa Hasta luego, muchacho Ni una palabra, Skinner Ni una palabra Ya sé lo que me vas a decir Pero ¿Cómo es posible rechazar a un joven Que tanto empeño tiene en trabajar Y que no acepta un no como respuesta? A pesar de haber encontrado aquí Solo obstáculos para lograr su propósito No se dio por vencido Ni se desanimó Lo pondré a prueba un tiempo Luego veremos el resultado Está bien ¿Qué trabajo piensas darle? ¿Cómo que cuál? Pues el de Andrews, naturalmente. Ah, sí, lo había olvidado. Dime, Skinner, ¿no tenemos disponible como medio millón de pies de madera fétida? Sí, ¿por qué? Bueno, dile a Peck que venda esa madera pestosa que nadie quiere ni regalada. ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea! Pero si no la vende lo despachamos, ¿verdad? Mm, supongo que sí. Pero por el contrario, si tiene éxito le pagaremos el sueldo que gana Andrews. Hay que ser justos, Skinner, justos en todo y con todos. A las doce y media del siguiente día, cuando Capi se dirige a almorzar, se topó con Peck, quien iba cojeando por la banqueta. El veterano de guerra se detuvo y de inmediato sacó una tarjeta de su bolsillo. ¿Qué le parecen mis tarjetas de presentación, señor Ricks? Compañía Maderera Riggs, maderas de todas clases y para todos los usos. William E. Peck, representante de ventas, si se pueden clavar clavos en ellas, nosotros las tenemos. <risa> Oye, Pegg, no me quieras tomar el pelo, ¿eh? Estas tarjetas no las acabas de imprimir. Dime la verdad, ¿desde cuándo decidiste venir a trabajar con nosotros? Pues, siendo sinceros, desde hace una semana. <risa> Lo supuse. <risa> Ay, Peg, hijo mío. Dime, ¿acaso has llegado a vender alguna vez madera fétida? ¿Qué clase de madera es esa? Pues el abeto de California produce una madera áspera y correosa, muy pesada, que despide un olor muy feo cuando se corta. Creo que Skinner te va a dar esa madera para que la vendas. Y es muy difícil lograrlo. ¿Se pueden clavar clavos en ella? Ah, claro. ¿Ha llegado alguien a venderla alguna vez? Bueno, de vez en cuando uno de nuestros agentes más listos suele tropezar con algún mentecato que compra todo lo que le venden. <risa> Afortunadamente no nos queda mucha. Pero siempre que nuestros hacheros del monte encuentran un buen árbol, no lo dejan en pie. Por eso siempre tenemos suficiente existencia para darle a los agentes algo con que demostrar que saben vender. Yo puedo vender cualquier cosa, señor Rix. Durante dos meses, Rick no volvió a ver a Peck. El señor Skinner lo había mandado a los estados del sur y del este, tan pronto como el joven se orientó con todos los detalles del negocio. Los precios, los pesos, las tarifas de cletes, las condiciones de venta. Te Salex City un pedido de dos furgones de madera. En Ogden logró que el dueño de una maderería, a quien el señor Skinner en vano había tratado de venderle, aceptara comprarle de prueba... ...un furgón de tablas de abeto fétido de tamaños y clases surtidas a un precio más alto que el fijado por el señor Skinner. En el estado de Arizona consiguió varios pedidos de madera para refuerzos de pozos de minas... ...pero solo hasta que llegó al centro del estado de Texas empezó realmente a demostrar su extraordinaria habilidad para vender. Fue tal el bombardeo de pedidos que el señor Skinner tuvo que telegrafiarle solicitándole que se calmara un poco en la venta de esa madera... ...pues se les estaban agotando las existencias. No cabe duda de que Peck puede vender madera. Ha conseguido cinco nuevos clientes y acaba de mandar otro pedido de dos furgones. Creo que tendría que aumentarle el sueldo el día primero del año. Oye, Meskiner, ¿por qué diablos quieres esperar hasta el primero del año? Ese pernicioso hábito que tienes de dejar para más tarde lo que puedes hacer hoy... ...especialmente cuando se trata de soltar el dinero... Nos ha costado la pérdida de los servicios de más de un buen empleado. Sabiendo que Peg merece un aumento de sueldo, ¿por qué no se lo das ahora? ¿Se sentirá motivado y trabajará más y mejor? Muy bien, muy bien, señor Ricks. Así lo haré. Voy a asignarle el mismo sueldo que Andrews tenía antes de que Peg tomara su puesto. Skinner, Skinner. Realmente me obligas a recordarte quién manda en esta empresa. Peg vale más que Andrews, ¿no es así? Bueno, así parece. Entonces, por amor a la justicia, págale más. Por cierto, ¿cómo le va a Andrews en Shanghái? <risa> Dándole a ganar dinero a la compañía de teléfonos. Nos llama como tres veces por semana sobre asuntos que él mismo debería resolver. Ay, bueno. Creo que tendremos que buscar a un sucesor. Y estoy pensando que el joven Peck... ...tiene varias de las características necesarias para ser un buen administrador. Sin embargo... Tendremos que ponerlo a prueba antes de ofrecerle el trabajo ¿Cómo quiere que hagamos eso? Solo hay una manera Le pediré que me traiga el jarrón azul ¿El jarrón azul? Es la única manera sí. <risa> Buenos días, señor Rix. ¿Cómo está? Muy bien, muchacho Pásale Tengo algo que pedirte Estoy a sus órdenes, jefe Ya sabe mi lema Si hay algo que hacer, de seguro lo haré Muy bien —¿Qué tienes planeado para hoy en la tarde? —Nada. Después de terminar una reunión con el señor Skinner, estaré libre. —Muy bien, Peck. Quisiera confiarte un encargo. Es algo importante y no quisiera pedírselo a nadie más. —Estoy a sus órdenes. —Se trata de esto. Ayer, andando por el centro de la ciudad, pasé frente a una tienda en la calle Tercera, entre Maine y Washington. Ahí, en un escaparate, vi un jarrón azul. Nada fuera de lo común. Pero me interesa ese jarrón para dárselo de regalo a una amiga muy querida. Mañana es su aniversario de bodas y quiero tomar un tren esta misma noche para asistir a la fiesta. Lamentablemente, ayer la tienda estaba cerrada y hoy no he tenido tiempo de comprar ese jarrón yo mismo. Así que te pido, por favor, que pases por él y me lo lleves a la estación. Ah, uh, o sea que usted necesita ese jarrón hoy para no llegar a la fiesta sin obsequio. Ese es precisamente el caso, Peck. Bueno, solo hábleme un poco más de ese jarrón para no comprar uno equivocado. «Es un jarrón azul entre pálido y oscuro, con figuras orientales de pájaros y flores. No te puedo decir con exactitud el tamaño, pero me parece que tiene unos 30 centímetros de alto y está montado sobre una base de madera. Tiene que ser ese porque mi amiga tiene uno igual y le encantaría tener otro para completar el par». «Con eso basta, señor Rix. «Gracias, Peck. Muchas gracias. Por favor, llévame los cinco minutos antes de las ocho a la estación del ferrocarril». Yo estaré a bordo del tren, en el coche dormitorio número 7. Tú podrás pagarlo y mañana se lo cobras al cajero y le dices que lo cargue a mi cuenta. Llevo dos horas buscando esa tienda. Parece que Capi se equivocó con el nombre de la calle. O le entendí mal. Voy a hablarle por teléfono para que me repita la dirección. Bueno, se encuentra el señor Riggs, le habla William Peck. Lo siento, pero el señor Riggs ha salido y no dijo a qué hora regresaba. Bueno, gracias de todas formas. Lo más probable es que Capi se haya equivocado al darme el nombre de la calle. Como tiene tantos asuntos que resolver, tal vez no puso atención al darme la dirección del bazar. O posiblemente yo entendí mal. Eso es lo de menos. Lo importante es conseguir el jarrón. Voy a buscar la tienda en las calles paralelas. Entonces Peck regresó a la calle tercera y la recorrió de nuevo, por un lado y por otro. Se asomó en toda vitrina que encontró sin lograr ningún resultado. Luego dobló sobre una de las calles que cruzaban, caminando dos cuadras en una dirección y dos en otra. Y así continuó recorriendo todas las calles del barrio sin vislumbrar en ninguna parte el consabido jarrón azul. No por eso se dio por vencido, sino que empezó a buscar en otra zona comercial. Caminó calles y más calles en todas direcciones sin mejor suerte. Y como último recurso, se dirigió a una zona aislada de la calle Post. La única calle que no había recorrido, en donde recordó, existían dos o tres pequeñas tiendas. Al fin, creo que esa es la tienda. A ver, sí, claro, ese debe ser el jarrón. Es exactamente como lo describió el señor Riggs. ¡Qué distraído! ¿Cómo pude equivocarme de calle? Estoy muy lejos de la dirección que me dio. ¡Maldición! ¡Está cerrada! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ah! Voy a buscar en un directorio telefónico. ¿Cómo se llama la tienda? Coins Art Shop. Disculpe, señorita. ¿Me puede prestar un directorio telefónico? Ay, a ver. ¿Aquí tiene? co... Cohen. Aquí está. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Diecinueve personas de apellido Cohen. No me queda otra que llamarles a cada uno de ellos. De las 19 personas, 4 no contestaron, 3 tenían el teléfono temporalmente suspendido, 6 le se contestaron en otro idioma, 5 no eran el Cohen que buscaba y 1 era un irlandés que se apellidaba Cohen, no Cohen. El resultado fue nulo. Entonces prosiguió consultando las guías telefónicas de todas las ciudades vecinas, llamando a cuantos de Cohen aparecían en la guía. Al llamar al último, sin lograr mayor éxito, ya le corría el sudor por el cuello. El corazón le empezaba a latir más rápido y estaba perdiendo la paciencia. Entonces, tomando un respiro, salió a la calle, levantó la cara al cielo y deseó por primera vez haber quedado mejor tendido en el campo de batalla antes de perder su honor buscando al tal Cohen. «Son las seis de la tarde». ¡No puede ser! No, debe haber un error. Regresaré a la tienda y verificaré los datos. ¿Qué? La tienda no se llama Coins Art Shop, sino Coins Art Shop. ¿Cómo pude equivocarme? Esto hacía necesario que volviera al teléfono para llamar a todos los Coins que hubiera en la ciudad. Esta vez, el señor Peck encontró ocho personas con ese apellido en el directorio telefónico. Pero ahora comenzaba a sonreírle la suerte. A la llamada número 6, dio con la residencia del tal Mr. Cohn aquel a quien buscaba. Bueno, ¿se encuentra el señor Cohn? Sí, el señor Cohn está aquí. ¿De parte de quién? Le habla William Peck. Mire, es para... Ah, señor Peck. <risa> no, Peck. William Peck. Un momento, por favor. El señor Kohn dice que no conoce a ningún Beck. Además está comiendo y no quiere que nos molesten. Dígale que se trata de algo importantísimo y que mi nombre es William Peck, no Beck. ¿Deck? Um, ¿Señor Deck? No, no. Peck, Peck p -S -K. mire, dígale al señor Kohn que se está quemando su tienda. Muy bien, muy bien, señor Kohn, que su tienda se está quemando. Buenas, buenas, señor Pecas, esa es la java de las bomberas. No, señor Kohn, su tienda no se está quemando, pero tuve que decir esto para que viniera al teléfono. Usted no me conoce, pero en la vitrina de su tienda había un jarrón azul que necesito comprar urgentemente. Le ruego que venga a abrir la tienda y me venda ese jarrón. ¿Pero por alas me estás tomando el pedo, o qué? No, señor Coe, nada de eso. Necesito llevarme ese jarrón ahora mismo. Mm, pero, <ríe> ¿usted sabe el precio de bajitos? No me importa, yo lo quiero. <ríe> bueno, bueno, ahí estaré como a las nueve. No puede ser antes. No importa, pues, Pascina. Las nueve. Es demasiado tarde, no me queda otra. Necesito ese jarrón. Si es preciso, tomaré una piedra y romperé el cristal. Buenas tardes. <coughs> eh, buenas tardes, oficial. ¿Se puede saber qué hace con esa piedra en la mano? La piedra. ¿Cuál piedra? ¡Ah! ¡Oh, esta piedra. No más. la traigo en la mano para que compense el peso de mi brazo. Ya ve que me falta uno. Mm, ¡Qué extraño! Espera a alguien. Espero al señor Cohen, que es el dueño de esta tienda. Se refiere al señor Cohen. ¿Cómo que Cohen? Sí. Este bazar se llama Cohen's Art Shop. Y conozco al señor Cohen. Platicamos a menudo. Debo de estar perdiendo la razón Primero veo Cohen, luego Con y ahora Cohen de nuevo Entonces, ¿a quién le hablé? Al ver esto, Peck se sentó en la orilla de la banqueta Exhausto y desconcertado Su pierna coja le dolía Y por alguna desconocida razón sentía una comezón en su brazo amputado Tenía mucha hambre Peque esperaba fuera de la tienda. Estaba desesperado. Finalmente, a las nueve y cuarto, llegó una persona y abrió la tienda. ¿Cuánto vale ese jarrón? ¿Qué? Ese jarrón que tiene en la vitrina. Lo quiero. ¿Cuánto vale? Ay, pues dos mil dólares. ¿Qué? ¿Dos mil dólares? No es posible. Acepto un cheque personal. Ay, ¿cómo cree? Yo ni lo conozco, hombre. Bien... Me permite su teléfono. Ah, está bien, está bien. Pero ya es muy noche. Gracias. Ni siquiera es hora de abrir la tienda. Solo vine por unos papeles. Ay, debí esperarme hasta mañana. Bueno, señor Skinner. Sí. Tengo un terrible apuro. Estoy en la tienda, pero el jarrón que tanto desea el señor Ricks cuesta dos mil dólares. ¿De qué me hablas, Peck? ¿Estás loco? ¡El jarrón! Necesito dos mil dólares para llevar el jarrón al señor Ricks. Mi querido Peck No tengo aquí dos mil dólares Y si los tuviera ¿Cómo crees que voy a salir de mi casa a esta hora para llevártelo? Pero señor Skinner Olvídalo, Peck Ya entenderá el señor Ricks. Pero señor Skinner Adiós. Ay, Dios mío Ojalá me tragara la tierra ¡Qué torpe! Debí llamar al señor Pisley. Como es lleno de Capi Es más factible que me ayude ¡Claro! Sobre todo que es más amable. Afortunadamente el señor Matt McPidley se encontraba en su casa. Escuchó con toda atención la odisea que le describía Peck. Después de pensarlo unos segundos, le comentó. Me parece increíble que te dieran semejante misión. Te aconsejo que te olvides del jarrón azul. No puedo. El señor Rick se sentiría muy contrariado. Se ha portado conmigo de manera espléndida y quiero cumplir este deseo suyo. Ya es muy tarde para entregárselo. Lamento decirte que son las 9.30. Capi se fue en el tren de las 8. Si consigo el jarrón, se lo puedo entregar antes de que baje del tren a las 6 de la mañana. Por favor, présteme dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? ¿Para qué? Para comprar el jarrón azul. <risa> De veras estás loco o ebrio. Cuando el señor Rick sepa que has pagado dos mil dólares por ese jarrón, te mandará al manicomio. Perdón, señor Pisley. ¿Me va a prestar los dos mil dólares o no? No, Peck. Vete a tu casa. Duérmete olvida el mentado jarrón. Ya es tarde. Buenas noches. Entonces... Parece que... <risa> pues no, no... ¡Apúrese, hombre, que no tengo su tiempo! ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Ay, ¿ahora de qué está hablando? Mire este anillo. ¿Cuánto cree que vale? Mm, déjeme ver... Mm, muy valioso. Como unos dos mil quinientos dólares, más o menos. Se lo dejo en prenda. Le voy a dar un cheque y este anillo. Deme un recibo y cuando haya cobrado usted mi cheque, me lo devuelve. Mm -ta. 15 minutos después, con el jarrón azul cuidadosamente empacado, le habló por teléfono a un amigo que era piloto. Luego ordenó un taxi y a toda velocidad se dirigió al aeropuerto. A medianoche, William Peck, su amigo y el jarrón azul se perdían en las nubes. Bajo la luz de la luna, rumbo al sur. Hora y media más tarde aterrizaban cerca de las vías del tren. Cuando vio que el ferrocarril se aproximaba, tomó un periódico, lo encendió como antorcha y empezó a hacer señales en medio de la vía. tengo boleto, pero puedo pagarlo. Lo detuve porque tengo un paquete urgente para un pasajero del coche número 7 Si trata de detenerme, no respondo. Oh, claro. Solo porque está cojo cree que no me voy a defender. Disculpe, señor conductor, pero es que es un asunto de vida o muerte. Ah, Eso dicen todos. Um, aunque sí recuerdo a un señor en la estación antes de salir. ...que me preguntó si no había llegado alguien con un paquete bajo el brazo. Aquí está el paquete. Y aquí está el brazo. Mm, ya veo. Pues, que espera entonces? ¡Vaya a buscar a ese señor! ¡Gracias! ¡Señor Rick! ¡Señor Rick! Este es el camarote. ¿Quién es? Soy William Peck, señor Rick. Perdone que venga a importunarlo a esta hora, pero es que tropecé con tantas dificultades para poder conseguir el jarrón azul. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? La dirección de la tienda no fue la que me dio, y tuve que buscarla por toda la ciudad y llamar por teléfono a todos los Coens y coins que existen. Además, fue imposible conseguir los dos mil dólares que costaba el jarrón. Pero estoy aquí, señor Riggs, porque le prometí entregárselo. Y aunque no logré hacerlo a la hora que me indicó, aquí lo tiene, porque todo lo que prometo, lo cumplo. Riggs miró a Peck con ojos azorados, como si lo creyera loco. Luego se echó a reír y lo hizo tomar asiento. Claro que no encontraste la tienda, muchacho Te di una dirección equivocada Cambiamos el nombre del bazar Te puse un policía para que no trataras de romper el vidrio Y le subimos el precio a dos mil dólares Todo eso era parte de la prueba ¿Qué dice? ¿Una prueba? Así es, joven Peck Pasaste una prueba que muy pocos han logrado superar Por tu perseverancia y tenacidad Te has hecho acreedor de la insignia del jarrón azul Que es la prueba suprema para un líder triunfador Ahora te hago saber, hijo... ...que por haberme traído ese jarrón de dos dólares... ...saldrás de este tren con un salario de 100 mil dólares al año... ...como gerente de nuestra oficina de Shanghái. ¿Cómo? Sí, Peck. Siempre que voy a designar a alguien que ganará más de 100 mil dólares al año... ...tiene que ganarse primero la insignia del jarrón azul. Gracias, señor Rix. Haré de mi parte todo lo posible para desempeñar mi cometido en Shanghái. De eso no tengo duda, Peck. Pero dime... ¿No te viste a punto de abandonar el jarrón al tropezar con tantas dificultades, casi imposibles de vencer? Sí, señor. Confieso que hubo un momento en que pensé que no lo lograría. Pero lo hice. No quería defraudarlo. Hace tiempo, un hombre quien respeto mucho me enseñó la importancia de decir, lo haré. Ese hombre llegó a visitarme al hospital cuando yo me encontraba mal herido. Había perdido por completo mi mano izquierda y mi pierna estaba dañada para siempre. El hombre se acercó y me dijo... Uno no puede estar medio muerto o medio vivo. Cuando salgas de aquí tendrás que vivir y entregarte al máximo, pues este mundo no es para los débiles. Pero yo estaba demasiado deprimido. Me quería morir. Entonces me vio con una mirada penetrante y dijo, debes hacer el mejor de tus esfuerzos. Debes sonreír ante la adversidad. Debes decir, lo haré. Debes repetirlo, yo puedo, lo haré. Y desde entonces, ese ha sido mi lema. Puedo hacerlo. Lo haré. Eso fue lo que me ayudó a llegar hasta aquí y lo que me ha ayudado a vencer todos los obstáculos. Lo veo, Peck, lo veo. Pero, ¿quién era ese hombre? Entonces Peck, en un tono de respeto y admiración, le dio el nombre de la persona que le había dado tan sabio consejo. Pero por todos los santos, Peck. Hace 25 años ese hombre fue candidato para un importante puesto en mi empresa y casi le di la insignia del jarrón azul pero él no pudo obtenerlo legalmente. Tomó un pedazo de ladrillo, rompió el cristal y salió corriendo con él. Una milla y media más adelante lo agarró la policía. Me costó mucho dinero reparar los daños y hacer que se olvidaran del caso. Era una gran persona, pero no quise retenerlo conmigo por sus métodos ilegales. Tuve que dejarlo ir para que cumpliera con su destino. Pero cuéntame... ¿Cómo le hiciste para conseguir esos dos mil dólares para pagar el jarrón? Ese hombre era el capitán de mi brigada En una ocasión, él y yo fuimos los primeros en entrar a unas trincheras en territorio enemigo Nos costó mucho trabajo Cuando finalmente entramos, me encontré un anillo de oro con diamantes. Entonces mi capitán me dijo Llévatelo, Pep La llegada hasta aquí ha sido muy difícil y te lo mereces Además, si tú no lo tomas, alguien más se lo llevará desde entonces es mi anillo de la buena suerte Y siempre lo traía conmigo Hasta que se lo dejé al encargado del bazar como garantía de mi cheque <risa> ¿Pero cómo tuviste el coraje para dejarlo por un jarrón de dos mil dólares? ¿No pensaste acaso que el precio era demasiado absurdo? ¿Y que yo te iba a reclamar por esa compra? Nunca lo pensé, señor Rix. Usted es responsable por los actos de sus subordinados Y creo que por eso nunca repudiaría los métodos que tomé para cumplir con sus encargos Usted me dijo que es lo que tenía que hacer ...pero nunca insultó mi inteligencia diciéndome cómo hacerlo. Lo entiendo, Peck. Lo entiendo. Mira, dale este jarrón al portero. Yo pagué dos dólares por él en un mercado de pulgas. Por lo pronto, acuéstate en esa cama de arriba y descansa. ¡Qué bien te lo mereces! Pero, Capi, ¿qué no tiene que llegar mañana al aniversario de bodas de oh, su amiga? El aniversario, claro. No, Peck, tampoco hay aniversario de bodas... Hace tiempo que descubrí que era una muy buena idea darme una escapada de vez en cuando para jugar golf por ahí, lo más alejado de los problemas de la oficina. Además, la prudencia me decía que era bueno que estuviera fuera después de que el buscador del jarrón azul fallara en su intento. Cuando regresemos tendrás tu anillo de nuevo. Por ahora, descansa, hijo. Y mañana te invito a jugar golf. Oh, perdón, olvidé que te faltaba.